Recuerdos animados Echando la vista atrás, el primer recuerdo de mi infancia que se me ha venido a la cabeza es yendo al colegio con mis amigos, con la cartera en los hombros como Pingu en uno de sus capítulos con su amiga La Foca. Y me vienen algunos recuerdos, no lleno de colores, sino de grises. Pero como la Pantera Rosa, he ido cambiando la pintura de la vida, a mi gusto. Ha sido como participar en una carrera como en los autos locos. Al final, llegué a ser profesora de matemáticas, que era uno de mis sueños. Y ahora, cuando las circunstancias lo permitan, seguiré disfrutando de los viajes que tanto me gusta hacer con mi familia. Me encantaría dar la vuelta al mundo como Willy Fox.